¡A por él! ¡Leon Helmi! ¡Leon Helmi! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Estoy detrás de ti, cabrón! Y por qué es un juego tan memorable una buena noticia para todos los que amamos a lara croft para todos los que queremos a nuestra querida lara croft eh, no sé si lo sabéis pero estará en la plataforma de amazon games Studio. no sé si este juego se, seguro que estará para otras plataformas pero por lo pronto es de amazon games Studio, vale entre otras cosas, para que nadie piense que... Bueno, y eso de Amazon Games, ¿quiénes, qué, quiénes son? que están haciendo? Bueno, podría hacer un programa entero, pero os voy a hablar simplemente de lo que ellos mismos han publicado desde Amazon Games. Dice, estamos emocionados de anunciar que Crystal dynamic se ha asociado con Amazon Games Studio en la próxima entrega, importante de la serie Tom Rider, que continuará la saga, que continuará la saga de Lara Croft en una aventura multiplataforma basada en una historia para un solo jugador. Amazon Games apoyará y publicará a nivel mundial, o sea, que le piensa dar bastante bombo a este juego bueno pues nuestra historia comienza con leon que tiene que salvar a ashley graham que es la hija del presidente que la han secuestrado y la han llevado a un pueblo de españa de la españa vaciada y tiene que recoger y salvar a ashley graham que es la hija del presidente que la han secuestrado como si fuera la princesa de mario bros unos champiñones de la vida porque ya me dirán cómo han ido esos paletos de pueblo hasta Norteamérica y han conseguido secuestrar... No, no han sido exactamente los paletos del pueblo. Han sido viejos compañeros de León. Aquí comienza una historia que solamente podréis conocer si tenéis una Nintendo Wii. Y es que en la Nintendo Wii es donde vemos la única... Uh, referencia a la relación que tiene Krauser con Leon Krauser y Leon tienen una tienen una misión tienen que ir a salvar a, a una chica Krauser sale bastante mal herido y años después lo encuentran lo encuentra Leon con el enemigo extraño extraño que, que ahora ya no esté impedido no esté herido sino que todo lo contrario está muy muy muy fuerte está muy agüistronado y quiere ganas de venganza dios sabe por qué ahora le ha dado por ti el que haya jugado al, al juego de nintendo sabes que en ningún momento ni le hablas mal ni de hecho, escapáis juntos, pero claro, él escapa herido de una pierna, no me acuerdo muy bien. Eh, vale. Se vuelve tu enemigo. Y se va con Albert Wesker, que ha montado todo un plan para secuestrar a la hija del presidente. Junto con Krauser. Krauser es el que lleva todo el plan. Eh, junto con los Illuminatis, que son una especie de secta que os encontraréis ya dentro del castillo. Mientras tanto, os encontraréis con los aldeanos. Y diréis qué diferencia hay entre los aldeanos y los aldeanos de Rancun City. Bueno, no son zombies. Eso lo deja bien claro Leon desde que mata al primero. No son zombies. Entonces, ¿qué son? bueno hay una especie de parásito que combinado con el virus ya conocido de la el virus g no eh, pues consiguen una especie de despropósito porque ya no se entiende a, a estas alturas si alguna vez hubo un propósito médico para hacer todo eso ya desde luego no ni se atisba de que esto vaya a mejorar la vida de los seres humanos. Pero bueno, más bien destruirla. Pero ellos, los científicos, siguen ahí. Dios mío, qué, qué, qué interesante cómo la gente se convierte en zombie. Muy bien. Pues <ríe> continúan con sus experimentos en este pueblo de España. Y crean monstruos como el de la ballena eh, que puedes luchar para poder cruzar el charco. Tienes que matar a una ballena como como el santo. como. Jonás. Jonás era el de la Jonás y la ballena, sí, creo que era Jonás, se llama Jonás, el, el personaje bíblico. Bueno, y seguimos entramos en, ya en materia vemos que que utilizan a los aldeanos también como mineros y como trabajadores eh, a tiempo fijo continuo continu, muy muy continuo prácticamente sin dormir no, no lleva un parásito tampoco creo que necesiten dormir mucho eh, y se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar. Ya eso explica un poco por qué hay un castillo tan enorme que nadie había visto hasta entonces. Lo extraño es que la policía local, cercana, no haya llegado hasta allí. Pero bueno, vamos a entender que es un videojuego que al igual que en las películas, no se tiene por qué tomar las cosas al 100% real. Y digo esto sin maldad alguna porque es verdad que a partir de este juego es cuando la saga de Resident Evil 4 de Resident Evil empieza a perder eh, completamente eh, todas las referencias importantes que hicieron que el juego... Fuera lo que lo que había sido durante tanto tiempo ¿no? un gran referente dentro del survival horror ahora ya no era un juego survival horror ya hay que concluir de que no solamente no es un survival horror sino que además es el juego que mató al survival horror esto también que se quede bien claro que se quede bien claro también que el juego no por estos errores eh, es que sea malo de hecho es el juego más grandioso que se ha visto en la historia de los videojuegos en tu búsqueda por As para encontrar a ashley graham eh, te topas con gigantes ballenas eh, mosquitos gigantes eh, todo de todo de hecho si alguna vez os caéis por alguna de las alcantarillas y veis un pez por ahí nadando matadlo porque podéis comeros el pez y, y está muy bien tiene omega 3 y todas esas cosas por lo menos los peces se pueden comer entre sadler el enano este cabrón que te va persiguiendo bueno que te va persiguiendo, si tuviera cojones perseguiría, pero no lo hago, no, no, no, <ríe> ni de coña. Decididamente este juego, el Resident Evil 4, es un juego magnífico, con una cantidad de misiones y de easter eggs que superan en gran medida a muchos otros títulos, incluso posteriores. El gran fallo, por ejemplo, de Resident Evil 5 fue... Querer estirar el chicle. Y además de una manera muy. con muy poco tacto. Eh, como diciendo. Ah, ¿queréis esto? Pues tomad. Más, más y más. Reciclan algunos objetos. La mayoría de los objetos. incluso algunas cosas. Eh, como. el inventario. Ya. Es. un DLC expandido. malísimo. que además vino cargado de como siempre de ya de los primeros ofendiditos ofendiditis ya tenían ofendiditis algunos y decían por qué tienen que matar a los negros porque están en áfrica y en áfrica no sé si lo sabes pero generalmente hay negros personas con la piel oscura sí también hay, hay blancos todo tipo de color de piel, pero principalmente, hazme caso, principalmente si tú te vas a África, lo más normal es que te encuentres a alguien mucho más moreno que tú. Así que deja de ofenderte con todo. Pero eso fue solamente el principio. Ahora los ofendiditos se ofenden con cualquier cosa. En aquel momento, os aseguro que Pegaron el pitoste, salió hasta los telediarios diciendo que cómo podían hacer un videojuego donde mataran a negros. Oh, pues, vamos a ver, ¿dónde, dónde? eso es como si me preguntan cómo pueden hacer una película eh, donde los alemanes matan a los judíos, Dios mío, eso es impensable. Sí, era impensable hoy, en el 2022. En 1943, por ejemplo, no lo era tanto y era habitual. Por otro lado, esto esto eran los ofendiditos de, de principios del 2000, casi finales de primera etapa de 2000, eh, llegaron estos ofendiditos, ya luego ya la cosa se desarmó y empezó a irse cada vez más la olla a la gente hasta puntos insospechables pero bueno eso daría para otro programa si me preguntáis que por qué es recomendable este juego primero por la larga duración segundo por la calidad tercero por la historia incluso eh, puede que no sea la más profunda pero por lo menos sirve para el contexto de acción cosa que no cumple recién a 5. El Resident bill 4 es donde habían puesto toda la carne en el asador eh, Resident bill 5 parece más bien la ensalada que ni siquiera el postre así que amigos nos vemos en otro Tozzy game channel esta vez ya con, hablando con, de otros juegos evidentemente pero bueno tenía ganas de hacer este vídeo ya sabéis que si os gusta el vídeo, si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, darle a comentar, suscribiros, darle a la campanilla también. Aunque YouTube esté dando problemas o la campanilla no funcione del todo bien. Pero bueno, también está la de Microsoft Edge que está justamente arriba del todo. Y ahí podéis también suscribiros a mi canal. Nos vemos en otro vídeo hasta la próxima amigos